Estamos hoy con Elena Metola, responsable de fitosanitarios y semillas de la cooperativa Garu en Santo Domingo de la Calzada, para que nos cuente su experiencia con nuestros productos. Cada vez tenemos más hierbas de difícil control o se están generando resistencias en cierto tipo de malezas. Register es un especialista. ¿Qué tal os parece este herbicida? Bueno, eh, en nuestro caso llevamos eh, varios años aplicando la... La mezcla del campo con register, eh, el agricultor lo aplica a modo de, de sellante eh, eh, prácticamente, iba a decir en invierno, pero puede ser eh, sobre febrero, bueno, cuando podemos disponer de una cierta humedad en el terreno y la función y la efectividad es muy buena. Tú decides Ascensa porque eres imparable.